Hoy vamos a ver los 5 peores casos de Percebes en tortugas marinas. ¡Mira esto! Así se ve un Percebe bajo el microscopio. Aquí tienes otros, se ven claramente sus movimientos. Dale me gusta si nunca habías visto Percebes de tan cerca. Hay personas allá afuera queriendo cambiar el mundo, aportando granitos de arena para que algunos animales marinos, como las tortugas, tengan una vida no tan complicada. Ya sabemos que una de las principales amenazas de esta especie son los percebes, que dañan parte importante de su cuerpo como el caparazón, lo que muchas veces causa su muerte. Sin más que decir, vamos a ver 5 casos de tortugas marinas infestadas de ectoparásitos. Esta tortuga fue rescatada por personal de un acuario que se dedica a rescatar animales marinos que se encuentran en peligro Se puede apreciar que los percebes estaban dañando el caparazón, pero para felicidad de la tortuga y también nuestra pudieron salvarla y devolverla al mar. Este pescador héroe encontró una tortuga en alta mar llena de ectoparásitos. Pudo haberla ignorado, pero prefirió subirla a su bote y limpiarla hasta dejarla completamente libre de percebes. Sin duda el mundo necesita muchas más personas como tú. Nuevamente el acuario del puesto 5 se hace presente, en esta ocasión con una tarea mucho más complicada, ya que la tortuga estaba completamente repleta de pequeños percebes por todo su cuerpo. Pero tranquilos, estos profesionales lograron dejarla completamente limpia. Viajando en su embarcación esta persona logró ver a lo lejos una pequeña tortuga que estaba completamente inmóvil flotando en alta mar, al acercarse notó que tenía una gran cantidad de moluscos en todo su cuerpo, no pudo ignorar eso, así que empezó a quitarle los percebes con ayuda de unas tijeras. Antes de pasar al puesto 1, sé que nunca pensaste ver a un Percebe gigante. Lo que verás a continuación es el peor caso de infestación de Percebes en tortugas. Te recuerdo que en unos días voy a subir la segunda parte de este video, así que si no te lo quieres perder suscríbete al canal y activa las notificaciones presionando la campanita. Esta persona encontró una tortuga en las orillas del mar. Cuando la vio a lo lejos, pensó que era un poco de basura, pero luego notó que se movía, así que se acercó y descubrió a esta pequeña tortuga con un horrible caso de infestación de percebes como podemos ver la llevó a su casa y con delicadeza empezó a retirarle los percebes uno por uno para evitar dañarle más el caparazón.